Bienvenidos a todos a una nueva edición de Alumni Open Talks en este jueves 17 de septiembre aquí desde la Expo Prado y tenemos una invitada muy especial, Victoria Alonso Pérez. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá y compartir este tiempo con nosotros. Este, Victoria es ingeniera, electricista, emprendedora. Lo voy a leer porque es muy largo y además súper interesante. ¿Sí? El, eh, emprendedora, inventora, joven líder de las Naciones Unidas para los obje, obje, ah, Objetivos de Desarrollo Sostenible y joven líder global del Foro Económico Mundial. En 2012 fundó Chip una plataforma patentada que permite rastrear el ganado de forma remota y autónoma. Gracias a Chip en 2012, fue la ganadora del concurso de jóvenes innovadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en 2013 ganó el premio al mejor joven inventor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó a Chipsafer como la startup más innovadora de América Latina y el Caribe. Y el MIT Technology Review seleccionó a Victoria como la innovadora del año en Argentina y Uruguay. En 2015, Chipsafer obtuvo el segundo premio con el concurso Global Chivas Regal The Venture y la BBC seleccionó a Victoria como una de las 30 emprendedoras menores de 30 años. En 2017 fue invitada a presentar Chipsafer en el Solution Summit durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Impresionante, Victoria. ¿Cómo, Gracias. ¿Cómo hiciste todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo este motor que tenés eh, dentro, que te lleva a hacer tantas cosas y tantas cosas interesantes, y obtener todo este reconocimiento este, a nivel mundial? Ah, yo creo que, en realidad, este, por más de que yo trabajo ahora con la empresa, que es eh, una empresa de, que brinda soluciones de tecnología a los productores rurales, en realidad, mi eh, yo empecé con el área aeroespacial, o sea, mi, mi pasión siempre fue con el área aeroespacial. Yo empecé con, con cuando tenía cuatro años, eh, de, me agarró una pasión muy grande y después de eso, eh, bueno, quise ir a cursos de, de astronomía en el Planetario Municipal, acá en Montevideo. Después presenté un, un proyecto acerca de cómo los humanos podían vivir en Marte. Eso lo hice cuando tenía 14 años y lo presenté en la, wow. en, en la Feria de Ciencias, después me invitaron a la Facultad de Ciencias y después me invitaron en el planetario. Impresionante. Así que... Impresionante. Desde chiquita ya interesada sí. en la ciencia, en la tecnología, en el espacio. Exacto. Este, y participó, Victoria participó en uno de los programas este, de la embajada de Estados Unidos aquí en Uruguay. Contanos un poco de qué programa, en qué año y qué tal fue la experiencia. Yo me presenté a un programa que era de la revista Fortune eh, y también de una organización que se llama Voces Vitales, así como del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y, y bueno, la, la, el programa consistía en que nos ponían a emprendedoras de todas partes del mundo con mentoras estadounidenses que fueran del de Fortune 500. Y yo tuve la suerte de que me tocó con dos mentoras increíbles que son Molly Ashby, que es la CEO de un fondo de inversión muy grande de Nueva York que se llama Solera Capital, uh -huh. y de Sherry Westing, que es la presidenta de eh, Plaza Sésamo. O sea, en realidad, uh -huh. Sesame Street. Y, y bueno, eso fue una experiencia alucinante porque fui a tuve la posibilidad de ir a Nueva York, eh, estuve con ellas, o sea, hacíamos lo que se llamaba el, el shadowing, que es básicamente ellas iban a reuniones y yo me quedaba atrás y aprendía en base a eso. Y, y, bueno, me abrió muchísimas puertas ese programa, además de poder seguir en contacto con las mentoras, que son unas genias. Balísimo. Y sigo, sigo en contacto más como amiga, pero nos encontramos en cada evento al que voy, y están ellas, nos encontramos siempre. Por ejemplo, fui a Nueva York, me quedé en la casa de una. Exacto, <ríe> fui balísimo. con mi hermana y me quedé con mi hermana en la casa de Molly <risa> también. Así que para mí fue, fue un programa súper bueno y, y, y me abrió muchas puertas en cuanto a contactos también. Yo creo que una... Una, una anécdota este que tengo es, Ajá. este bueno, tengo varias, pero una estaba sentada en, en una mesa que era eh, de la cena para eh, la Fortune 500, que era la organizaba Fortune, ¿no? Ajá. Entonces agarré y estaba sentada en una mesa y estaba John Kerry, él, que era el secretario de Estado en ese momento, sí. eh, dio el discurso y cuando da el discurso habla, no dice mi nombre, pero habla de una chica que trabajaba monitoreando ganado. Eras vos. Era yo. Abajo. Y entonces me vino la CTO en ese momento de Estados Unidos, Maggie Smith. Viene a mi mesa y me dice, sos buena que está haciendo Mencionada <ríe> claro. en este momento. Y yo no podía creer yo, aparte de una mujer CTO, que yo ni, ni, no tenía ni idea, cuerpo. pero era CTO de Estados Unidos. O sea, del claro. país de Estados Unidos, la puso Obama. Claro. Y yo la verdad es que no podía, no podía creer y, y después muchas otras mujeres que me empezaron a preguntar. Había una que era de la, de la fundación de Bill Gates y muchas, este, muchas que vinieron a hablar. Y, y lo otro fue que en, en la... Había una cena que... Esa era la la cena del principio del programa. En la Ajá. cena del final, que esa se hacía en Nueva York, pues la primera era en Washington. La de Nueva York, cuando veo que en mesa me tocaba, era la mesa número uno. ¡Wow! O sea estaba... privilegiada total! No, no, no, no. Yo no podía creer. Entonces, voy a mi mesa. Y cuando voy a mi mesa, veo que al lado mío tenía a Marisa Meyer, que era la, la CEO de Yahoo en ese momento. Y yo como, o sea... Siempre buscando roles, este, mujeres Por poderosas supuesto. en tecnología. Inspiradoras. No me voy a creer. Y, y, y yo creo que fue una de esas cosas cuando, cuando ves a uno de tus ídolos y no sabes qué decirle. Claro. Entonces, claro, estaba sentada al lado mío. Congelada. Y era como, no bueno, es una de esas cosas que puedes ir y decir: Hola, ¿qué tal? Me encanta lo que, encanta lo que bueno, haces. Bueno, chao. Tenés que aprovechar como... la oportunidad única que tenés en ese momento. Y claro, pero después también nos quedamos Era como, bueno, y ahora nos sentamos y tenemos la cena. Entonces, yo quedaba ahí, bueno, ahí charlando con ellos. También bueno. en mi mesa estaba Katie Curry, que estaba Ajá. el o oh, de Fortune, así que bueno, fue una experiencia realmente impresionante, impresionante que, que yo cuando lo hice en 2015 no podía creer estar en ese mundo, era algo irreal. Qué loco, qué loco. Y, y, y, y Chip Safer, eh, este emprendimiento que permite ubicar eh, al ganado de forma remota, este... ¿Cómo surge este, el emprendimiento, la idea? Estábamos hablando en la previa, a ver si yo le preguntaba a ver si, si tenía campo, si tenía algo que ver con el agro, de dónde venía esa idea, porque generalmente uno puede pensar que, bueno, que por, la, por sí. la idea podía venir por ese lado, ¿no? Este, y me decías que no, que nada que ver, que venía por otro lado. No, claro, o sea, la idea surgió en realidad yo en el 2001, vi que lo que pasó con el brote de fiebre aftosa acá en Uruguay, es decir, yo en ese momento era adolescente, pero todos lo sentimos porque fue un, un impacto a toda la sociedad. Entonces, bueno, en ese momento empecé a pensar si se podían monitorear los animales de forma remota. Pero bueno, como muchas otras ideas que se te ocurren, quedan por ahí. Quedan por ahí. Y cuando en el 2012 yo estaba trabajando con pequeños satélites, con los CubeSats, eh, que son como pequeñas cajas que vos lanzas al espacio, eh, y, y bueno, y había, hubo una competencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que era para jóvenes innovadores que pudieran solucionar un problema en la región utilizando las telecomunicaciones. Y ahí fue que se me ocurrió unir las dos cosas, tecnología espacial, monitoreo ganado. Todo junto. Y, y bueno, me presento a la, a, la, a, a la competencia. Yo en ese momento, justo cuando me presento a la competencia, me habían, este, yo estaba trabajando como profesora adjunta del Departamento de Ingeniería Espacial de la Universidad Internacional del Espacio. Wow. que en ese momento tenía sede en el Centro Espacial Kennedy. Entonces eran todos mis profesores, o sea, todos mis, mis jefes que eran de NASA y les mostraba lo que estaba haciendo y me decían, pero eso no existe, pero está buenísima esa idea, ¿cómo no existe? <risa> y todos, o sea, me, y me dan para adelante y todo. Y bueno, la presento a la competencia Ajá. y me dicen que he ganado la competencia. Wow. Así que bueno, le gané la competencia y ahí este, fue que empecé la empresa. Impresionante. <risa> y te surgió entonces la idea con el tema de la aftosa puntualmente. ¿no? Me surgió eh, con el tema de enfermedades, después más con el tema de... Oh, o sea, Después uno como emprendedor se tiene que adaptar al mercado también. Claro. Y acá en Uruguay en realidad la mayoría de las consultas eran por robo de ganado. Claro, por adjeto. O sea, el tema de las enfermedades obviamente que es un valor agregado, pero el principal problema pues. es el robo de ganado. Entonces, bueno, nos enfocamos más a ese lado. Perfecto. ¿Y, y en qué etapa está Chip Safer? Digamos, este, un productor rural que nos está viendo de repente puede decir voy a comprar un chip chips para no me ganado o sí, puede. no, no ¿Sí? puede sí eh, costó pero lo tenemos eh, ahora nosotros lo que tenemos es este eh, yo tengo toda una línea de producción en, en Singapur estamos trabajando con la empresa Flex una empresa estadounidense también eh, fe, claro. ahí. antes llamaba Flextronics ahora son Flex que yo siempre ah. como ingeniería electrónica o sea ingeniería electrónica siempre Estuve allá arriba a Flex ¿no? y quería trabajar con ellos y bueno, se dio la oportunidad y me presenté a un llamado que hicieron para startups y nosotros fuimos la primera startup en ser incubado en el centro de avanzada que Ajá. tienen en Singapur Ajá. y entonces hicimos todo el paso de prototipo a producto y ahora tenemos toda una línea de producción en donde podemos producir cualquier cantidad de dispositivos y acá en Uruguay estamos con la empresa Securitas. Muy bien. Y ¿cuál es el beneficio para el productor? Básicamente es el control, el monitoreo, saber dónde está, claro, poder sí. rastrear al animal y también tener un control de robos y demás. Exactamente. Nosotros tenemos, eh, o sea, tenemos todo un software, aparte de tener toda la parte de hardware, que es lo novedoso, tenemos también todo un software de gestión. O Ajá. sea que el productor puede entrar en el software y puede ver a todos los animales en donde están en tiempo real pero también puede recibir alertas si uno se va fuera de un predio específico, eh, si hay un comportamiento anómalo y, y bueno, también recibir estadísticas, o, o sea, eh, información accionable para poder tomar mejores decisiones. Buenísimo. Me imagino que, que a través de estos años te han tocado un montón de desafíos, este, tanto a nivel personal y profesional, pero más que nada con el emprendimiento. Sí. ¿Cómo has superado esos desafíos ¿Y, y, y qué es lo que te impulsa a seguir? Porque tenés un motor, una energía que te impulsa a ir a más, a seguir avanzando, a seguir creciendo, tanto tú como tu emprendimiento y demás. ¿Qué? ¿Cómo haces? ¿Qué, qué? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la clave? Yo creo que hay, hay muchas cosas. Siendo emprendedor, yo siempre digo que es una... una... Montaña rusa. O sea, a veces estás allá arriba cuando estoy sentada al lado de Marisa Media. Claro, claro. <risa> o sea, que no puedes creer. Y después tenés, o sea, yo en el mismo momento que estaba con este programa, estaba también teniendo pila de problemas con una. Nosotros estábamos produciendo en una fábrica en China y bueno, la verdad que las cosas no salieron. O sea, que el último que yo estaba teniendo todas estas cosas espectaculares, estaba por el otro lado con pila de problemas. Pero desafíos hubo muchísimos, o sea, muchísimos. Y lo que está buenísimo siempre es tener un equipo también, ¿no? Que no soy yo sola, sino que es todo un equipo. O sea, tenemos todo un. Eh un equipo buenísimo, tanto en, en Brasil, en Singapur, acá. Y, y bueno, entonces eso hace que sea más, más llevadero. Pero hubo varios momentos en donde pensamos que, que tal, se terminaba ahí. Se terminaba. <risa> y también te interesa el espacio y tenés una gran experiencia. Con, bueno, de 14 años estabas sí. diseñando, no sé, cohetes y demás, este, impresionante. Y para los jóvenes que nos están mirando, ¿qué consejo le darías a aquel joven que le interesa conocer el espacio, que sueña con los este, cohetes y demás? Yo digo que le den para adelante, es decir, ahora, por ejemplo, es mucho más accesible de lo que era cuando yo, yo arranqué, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenemos acá en Uruguay una empresa de satélites, que está produciendo satélites en Uruguay. O claro, sea que más está, cerca, más cerca. Claro, está. es mucho más cerca y, y eso está buenísimo. Y que no, no solo hay que pensar en la exploración espacial, pero también en aplicaciones terrestres como los satélites, las imágenes satelitales, la comunicación satelital, cómo todas esas cosas pueden, eh, se puede trabajar en todas esas cosas que también generan un impacto en eh, países como los nuestros. Ajá. Has vivido en Estados Unidos y en otros países de, del mundo. Este, ¿Cómo ha sido esa experiencia cultural? Me imagino que muy enriquecedora. Súper enriquecedora. Es, de, es decir, este, yo... Es... Cuando estuve en Colorado, ahora extraño Colorado porque <ríe> me encanta. el cañón que... de Colorado al lado tuyo. Exacto, allá, pero eh, hay, hay ciertas. Este, yo, la verdad, que, que la vida de Colorado era buenísima. tenés O sea, es una ciudad universitaria donde yo estaba, que es Fort Collins, entonces tenés Boulder, Denver, Fort Collins. Claro. es este donde está también la cuna del de lo aeroespacial de Estados Unidos, entonces es, es, es, es, es un lugar buenísimo. Pero también estoy ahora, bueno, en Singapur, que tenemos la producción allá, o sea, que yo estoy más que nada allá. Después también estuve en Río de Janeiro y viví un año. Río de Janeiro porque también tenemos una oficina ahí en Río. Eh, y bueno, eh, también pasé en, en Europa cuando hice cursos en Europa, en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos estuve. Entonces, bueno, eso eso siempre te, te enriquece bastante. Qué rescatada de la cultura estadounidense que decís, bueno, me, esto, esto me lo tomé de ahí, me ayuda hoy en día a ser la profesional que soy. Ah, muchísimas cosas, pero una es, es este, el, el, el éxito, ¿no? O sea, yo creo que, que en Estados Unidos se caracterizan por eso, por querer siempre llegar a más. Y, y bueno, cuando yo trabajaba allá, este, todo mi equipo siempre trabajando muchísimo. Este, y eso, eso yo creo que, que lo, lo destaco mucho de, de la cultura. Y, y que es muy, se, se aplica mucho al, al estilo que yo tengo, que trabajo el día entero. Claro. Porque, por ejemplo, este, yo que sé, hay otros países en donde más, es más el, el escritorio, el horario, sí. Y bueno, en Estados Unidos ves más que ese, un, un, llegar a objetivos y es una cultura más, más de ese estilo. De motivación, los objetivos claro, De motivación, están exacto. Sí. Buenísimo. Para aquellos que nos están viendo, que quieren conocer más sobre tu persona, sobre Chip Safer, para aquellos productores que les interesa adquirir tu producto en Uruguay, me estabas mencionando la empresa de Securita. Sí. Este, ¿Cómo hacen para, para ponerse en contacto? Para ponerse en contacto conmigo directamente si tienen alguna consulta, pueden cualquiera de mis redes sociales. Estoy en. creo que LinkedIn es la que le doy más bola. Ajá. Pero también este, bueno, Facebook obviamente estamos acá transmitiendo, pero también en Twitter y también en, en Instagram. Buenísimo. y Así que por chip Safer se contactan a, contigo directamente. Sí, que se contacte conmigo y después lo pongo con seguritas buenísimo, buenísimo. Va a ser más fácil, es el camino más directo. Bárbaro. <risas> Te agradecemos un montón, Victoria, por estar hoy con nosotros acá, por venir hasta el Prado. La verdad que es súper interesante la historia de, de Victoria para nosotros es un honor contar con su testimonio. Una becaria también de, de la Embajada de Estados Unidos, este, bueno, exitosa con, con un emprendimiento que ayuda a los productores este, rurales aquí en Uruguay y seguramente en otros países en el sí, sí, sí, sí. O sea, nosotros también estamos trabajando en Brasil, o sea, ya tenemos, tenemos ganado ahí todo. Excelente. Y hemos hecho pro, eh, proyectos por todo el mundo, así que sí. Gracias por estar con nosotros hoy, Victoria. Gracias por la invitación.